Pero ¿No? es que, yo creo que llega un punto en que el chabón hizo películas que son parecidas entre sí ya. Sí, ya apodren boludo de este. a danzar es que Niños parece, en fuga Llega un pollito en Fugar. Esta parte es buenísima. Uh, eh. ¿Cómo viene la monstra? ¡Hola, chicas ¿Se picó la Soy Sean Leon Kennedy. Soy Sean Leon. No. Sean <risa> Leon. No. Soy <risa> Sean <risa> <risa> <risa> Leon. No. Oh, oh. oh por dios. Okay. ¡Esa! ¿Qué pasa si no han puesto? ¡Oh! dejó mi gote de derecho. Le cortó la Kaipé. Krauser. Krauser. ¡Crauser! after all, you Krauser. Uy, casi me la pone, bro. Putina. Es un corcel cuando sale la luna ¿Qué mierda querés? Aparece ¡Ah! Déjame casi, Krauser, casi, Krauser, no vas a poder contra mí Toco los botones en el momento preciso Fíjese si se me cae la mierda el micrófono eh. Está fresco, Ah, ¿es un solito. ¡Soy americano! Uy, se cayó ¡Ah! ¿Tienes que ¿Tienes que la. ¡Ahhh! Se lo doble. ¡Uhh! Claro, en realidad el chabón quiere. Es malo, es malo. <risa> no me digas. ¡Uhh! ¡Oh! ¿Y ahora cómo te quedó el ojo, Krauser? Todo basqueado. ¿Qué, qué, qué? A ver, mira A ver, ¿podés? ¿Podés, Krauser? No te rompo el orto, Krauser. Vale, encajando eso. En <risa> no, ah, me dio una patada. Ah. Esto, fue? Uy, oh. Oh. Dale, Leon. Come. No puse tan bueno con los números con, <risa> con los botones. Ada. Ada No, zorrita, vestida de rojo <risa> le <la> dijo. <hija. risa> Aguanté Si sí, iba por el techo, por el cielo. Ah, yo, yo también puedo me hacer me lo mismo. quería <ríe> Se hacía mierda. <ríe> se se caía para <ríe> atrás. <ríe> la puta madre. Yo también puedo hacer eso. Morí. ¡Ah! <ríe> <ríe> Estás muerta. <ríe> sí, fui mi compañero de piso <ríe> en el secundario. Fui mi compañero de piso en la facultad. Mi hermanastro. No, ¡Ah! A... ¡Ah! ¡Me la puta! ah <risa> Se escuchó. de un... <risa> Adam ¡Se escuchó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! En la peli. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Me llorando, no <risa> ¿Qué le pasó miedo <risa> ¡Fuah! Siempre tan fachero, Leon. ¿Y ahora? ¿Y ahora aquí? ¿Qué? ¿Volví? No. ¿Qué? <risa> ¿Estoy volviendo o sí yo? ¡Así, ¡Ah, estúpido! <risa> Man, soy tú muy tarado a veces. Mira el Leon este, <risa> Leon ese. sido <risa> haciendo esos sonidos boludo Estaba tan aburrido el chabón. era re infantil boludo Estaba tan aburrido que... <risa> era re robot <romano>, el <risa> Era re pelotudo Leon Muñecos <risa> Tengo una pistuda. Pium, pium. <risa> Empezaba a matar gente inocente, boludo. <risa> oh, esta bola está, buena Uy, rayos. ¡Abre! Eh, tengo que pasar. ¿tú? ¡Ay! Ay, me daño. La no puta mal, madre no, no, me, qué me estoy muriendo! Esto boludo, que pelotudo. Flashé que no sé por qué. Oh, no, no puedo. Uy, rayitos. Mm. Me encanta. Me gustan. Uf. A la cuenta de uno. ¡Ja, <risa> <risa> Te... <risa> Ay, me dote, creo que me hice cagar. Uy, ahí, ay, ay. ¡Ay, una dos, dos tres! ¡Ah! Me morí de nuevo. La puta madre, boludo. No sé cuándo tengo que pasar. Vamos no, de nuevo. No. Me gusta esto de morir. Uno, dos, sí uh. Lo recagué. Mejor. <risa> <risa> mm. Mamá, ah, hay que cuchar, chavos, ¿no? Fium. <risa> <risa> Wow, ¡Fium! ¡Mierda! ¡Wee! <risa> ¡Para poco, Leon! ¡Fium! Yo sabía que era ir a clase de gimnasia <risa> ¡Está cerrada! Ah. ¡Hay un interruptor! Y tocalo Abriendo ¡Wow! <risa> <risa> oh, no, okay. mira, mira lo que puedo hacer ¿Es Que me mi a a mamá <risa> <risa> La jodiste Oh si sí. oh. Un, un, un chan. Chan. Estoy cansado me quiero sentar <risa> Me cagué. Mira fue un porro <risa> No hay tiempo para descansar Pero estoy cansado <risa> qué <risa> <fachero> Que que <risa> <sabe>. soy <risa> ¿Por qué hacía eso? ¿Y ¿Y ¿Por qué se pone O sea, sigue ¿sí una pregunta encima. Ahora, mi pregunta es... ¿Cómo hago para volver al bosque donde arranque esta ¿Sí, mierda? ¡Ah! Mal, ¿no? ¿Cómo me voy? Ahora sí Uf, me no encanta vimos. Me encantan los secretos. Tiene sí, un re problema, lionel Era re estúpido, de hecho. Cada vez se iba a volviendo más idiota. <risa> esto me hace acordar a Batman Arkham Islo. No, Ay, no se lo jugué ayer. Antes que me llamaran porque las secuestraron la pelotuda de <risa> que el del juego! <risa> ¡Alto perro! ¿eh? <risa> ¡Qué horrible! <risa> <era, boludo? risa> ¡Qué cosa, <pasaba, lio? risa> tenés <risa> algo nuevo? <risa> Mirá mi verga! <risa> sí, <que> tengo... <risa> sí ¡Trucar! ¡Ah, tiene solo esta mierda! No puedo trucar nada, boludo. Andá a cagar, no, ¿Qué es eso? Mm. ¿Qué onda, de, <risa> onda de Luis? ¿Qué tal? ¿Qué ¿Qué una hierba, una weed. ¿Qué te, qué te... La ¿Qué? verdad, es que sigo con las mismas armas desde el principio, boludo. O sea, tengo el mismo escopeta, tengo todo lo mismo, boludo? Me tendría que comprar Striker igual. ¿Y ahora qué, qué hay acá? Ah, final del juego, <ríe> Ah, perdón. Tengo un moco mm. encima. Oh, hierba. Una hembra. Mala hierba nunca muere. Ahí está, eh. aquí, listo. Oh. O sea que yo iba a natación? ¿Sabes cuánto podía durar? al decimo un minuto, ¿cuánto ha durar abajo del agua? Podía durar dos minutos. ¿Por qué decían? Sí, te juro. No, dijiste la palabra con Oh, perdón. ¿Ruelly? ¿Nigger? ¿No? Sí, poste. ¡Ay! Esta pendeja estúpida. Ahora viene alto bicho, mirá, boludo. Jueguito. Monco, ay, ay, ay, ah, ah, me voy a caer, <risa> ay, ay, no, <risa> qué feo, qué ¿Mamá? Es eso, ay, qué miedo, ay, que es la quinta vez que me cago en todo el día. <risa> uy, uy, parece una coronga negra. Hola, León. ¡Ah! ¡Mierda! ¿Qué es esto? No se abre, mierda. <risa> te Creo que no me ¡Soltame! ¡Soltame! ¡No me molestes! Mm... Ok, arriba, Sí. Listo, listo, listo. ¡Huesa! Igual creo que si tenía el coso lo mataba de un tiro, pero bueno. ¿no? no se abre, la puta madre. Venga. Chau. Che, pero no se abre. ¿Qué onda, boludo? ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que pegar un tiro? Eh, hasta no se abre, boludo. Uy, la puta madre, boludo. Qué bicho de mierda. ¿Me no, sale? No, no, no, no sé qué hacer. A ver, vamos a dejarlo ciego. A mis ojos. Ahí tenés, ahora vamos a topetearlo un cacho. Apeteando Primero un cacho. vamos a recargar el cacho. también. Che, no sé qué hacer, eh. Si, pero un cacho, a ver que anda a pegar. ¿Tú sabes qué te a hacer? dejar que me mate. ¿Por qué dijiste que me mate? ¿Me puedes explicar? ¿Por qué dejé que me mate y para qué? qué? ¿Qué hice, boludo? ¡Ah! Ya sé, ya sé, ahí está, ya sé por porque. Porque ahora voy le compro al boludo este. Claro. Y. Mira, mira, mira, mira qué bien que la pincel. Rodri, no. Sí, sí, sí. Rodri sí, Rodrici, sí, Mira, mira, mira. Che boludo, escúchame. Me olvidé de algo. ¿Qué te olvidaste, ¿Qué pibe. Que te, te olvidaste, pibe, mira. mira. <risa> Got some comprar algo, algo para comprarte y, y tengo algo muy bueno para darte. Ahí está hola ahí está. Oh, la saco, este... Vos vendés la, la bazoca. Padre. <risa> Vamos a mover el pescado de mierda, este <risa> güey. Vamos a moverlo acá. Pon el ramo de olivo ese, juntalo todo, boludo. <risa> Listo. Ahí está, pibe. Esa la risa de fumador, eh, falopero, borracho. <risa> amigo, todo un montón de guita. Tengo 13 lucas, ¿Tres 13 lucas man? en el banco. Abajo del colchón tengo 4 dólares. Está listo, boludo. Amigo cómo le gano. Soy, soy un rey. Mira, ven, ahí Primera me voy a poner esto, mira, ahí, ahí voy. Mira cómo mira cómo mira cómo mira cómo mira, burro, mira, burro, mira, burro, mira Primera, eh. No sé si es la primera que tengo que usar, pero... No sé cuándo okay, nomas, No sé qué pasa, ¡No! ¡Ah, brinca ah, vida, pera. saca! Ah, ¡Ah, me pica la cabeza, boludo! Que... ¡Ay, me cagué todo, mi hijo de puta! ¡Me recagué todo! Pensé que tenía un bicho, boludo. ¡Hijo de puta! Hoy no puedo agarrar... <risa> ¡Me cagué encima! <risa> boludo, te juro que pensé que tenía un bicho en la cabeza. Porque no es lo que me pasó para... Man, no, no lo puedo disparar, no lo puedo pegar, tipo. Rápido. Ahora. Opa. ¿Qué mierda? No, no lo maté. Nah, vos me estás jodiendo. No ah. Ah. Oh, sí. ah, sí, mira. Ah no. ah, no. Tírate. No se abre, tiene que haber... ¿Pero qué creo. dice? No Ay, león, te voy a cagar a piña. Bueno, ya sé. Ah, aquí. No lo puedo creer. No puedo era. creer, no puedo creer, boludo, no puedo creer No lo puedo creer a hacer, a hacer, a hacer, a No lo puedo creer, amigo, no lo puedo creer, había que hacer eso Yo como un pelotudo Ahí está, está, está, No se abre, no se abre, ya sé, Leo, no se abre, pero tú abre, no. Ahí está, listo ¿Qué, ¿Qué tengo que, que hacer? Tiene. ¿Qué, qué, qué, qué dice? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ah, tengo, tengo ¿Puedo pasar, bicho de mierda! ¡No! Ah... Me pasa ¿Tú? porque yo me se había rebugeado. Ah, ah, mira, si me matan no me importa. Ya tienes 9 segundos, no llegas a llegar. Bien, pedo. Si, sí, llego, llego, Ay, mierda, esto no es lo que voy que hacer. Pará, pará. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No ah, creo... qué, ¿Qué Uah. Está, bebé, está? ¡Ah! Ay, Me olvidé la sube arriba. <ríe> bueno, gente, me olvidé Ya sé qué hay que hacer. Chao, perdón. Ya sé, ya Chau, sé. Chao, viva, pero.